mierda manos. Eres mío, Slade. Se me quedó solo al final.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 si hago esto todo ya muy bien Hago como que no estoy aquí Y ya no tengo miedo Extraña lógica Pero confío en ti De su escondrijo. ¿Estás ya preparado, hermano? ¿Y por qué me llamas hermano? ¿Quién demonios eres? Soy tú. Yo soy tu sombra. ¿Qué? Pregunta al padre que mataste. Te enviaré al infierno junto a él.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 ¿Había otros prototipos de camuflaje? No, solo había cinco. Entonces, esto no es camuflaje óptico. ¿De qué me estás hablando? Alguien me está apuntando, incluso en medio de la tormenta. Es ella. ¿Wolf? ¿Sniper Wolf? Sí, es ella, sin ninguna duda. Otacón. Hablas como si fueras feliz. No, no lo soy. Entonces, ¿qué pasa? Snake, por favor, no la mates. ¿Estás loco o qué? Por favor, es una buena persona. ¿Te darías cuenta si hablases con ella? Escúchame, chico. Es una asesina despiadada. Puede verte perfectamente desde aquí. <risa> te lo dije. Nunca abandono la casa. Ahora eres mío. ¡Wolf! No, no puedes. No te metas entre un lobo y su presa. Eres muy buena si logras darme con esta tormenta. ¿Lo ves? Las mujeres suelen ser mejores soldados. ¡Wolf! ¡No lo hagas! Snake, estoy cerca. Puedes verme cerca de ti. Es un error que un francotirador diga dónde está. ¿Bromeas? En fin, te enviaré una carta de amor, querido. ¿Sabes qué tipo de carta será? Una bala de mi rifle directamente a tu corazón. ¡Por favor, Wolf! ¡Snake, no! ¡Calla! No te metas en esto. Ahora te pagaré por lo de Meryl. Los hombres sois débiles. Nunca acabáis lo que empezáis. este momento. Soy asesina. Esperar es lo mío. Sin mover un músculo. Concentrándome. Estoy herida. No puedes salvar. Soy Kurda. Siempre he soñado con la paz de un sitio como este. Kurda, entonces por eso te llaman Wolf. Nací en medio de la guerra. Y crecí entre combates, disparos, sirenas y aullidos. Fueron mi infancia. Perseguidos como perros día tras día. Sacados de los andrajosos cobijos. Esa fue mi vida. Cada mañana. Me despertaba. Y hallaba varios de mis amigos y familiares muertos a mi lado. Miraba el sol de la mañana. Y rezaba para llegar al final del día. Los gobiernos del mundo ignoraban totalmente nuestro miseria. Y entonces. apareció él. mi héroe. Saladino. que me sacó de todo eso. Saladino, usa Big Boss. Me hice asesina. Oculta. Lo veía todo a través de la mira telescópica. Ahora puedo ver la guerra. No desde dentro, sino por fuera. Como observadora. Observé la brutalidad. La estupidez humana en la mira telescópica de mi rifle. Me uní a este grupo revolucionario. Para poder vengarme del mundo. Pero. Me he avergonzado a mí y a mi gente. Y ya no soy la loba que nací para ser. En nombre de la venganza, he vendido el cuerpo y el alma. que una perra los lobos son animales nobles no son como los perros en Júpic la palabra lobo es que los aleutas los veneran como honorables primos al mercenario le llaman perro de la guerra es cierto todos nos vendíamos por un precio u otro pero tú eres distinta salvaje Solitaria. Tú no eres una perra, eres una loba. ¿Quién eres tú? ¿Eres Saladino? Wolf. tú no mataste a Meryl. Ella no, nunca fue mi objetivo real y no mato por la muerte. Descansa. Morirás como la loba orgullosa que eres. Lo comprendo. No esperaba para matar gente. Esperaba que alguien me matase. Alguien como tú. Eres un dámelo No necesito ningún pañuelo. ¿Por qué? Nunca he derramado una lágrima. Iré hacia la base subterránea. No queda tiempo. Lo sé. Ahora deberás protegerte tú mismo. No confíes en nadie. Sí. Si no detengo a Metarquía, todo este lugar será intensamente bombardeado. Sí. Quizá ya no nos veamos. Me mantendré en contacto por Codec y te ayudaré. Si quieres puedes irte y empezar de nuevo, iniciar una nueva vida. Snake, ¿por qué luchaba ella? ¿Y por qué lucho yo? ¿Y tú por qué luchas, Snake? Si al final salimos de esta, te lo contaré. De acuerdo. Yo también buscaré.